Gente de YouTube, bienvenidos a otro video más. Y esta vez se siente un, un poco de viento, a menos que se logre escuchar la grabación. O eso espero. Che. En serio, ya me urge ahorrar para comprarme una videocámara. ya me las arreglaré, de eso yo me encargo. <coughs> Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, compartan con sus amigos que no suscriban al canal, y apoyen al canal, y háganme promos, muchas promos que puedan. Hasta aquí no se despide el video de mi un YouTube con lo que vos... Hasta la próxima.